¿Qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro video de mi canal. Estoy aquí con Estonia en el Festival de Eurovisión. Vamos a ir con el país báltico desde 1993. Me suena este año porque nací, <ríe> nací en ese año, hasta 2022. 29 años en Eurovisión, así que vamos allá con Estonia. Yanika. Bueno, eliminada la fase de preclasificación, -pre -pre lo iba a decir en catalán. Me gusta su voz, a pesar de la, de la clasificación final. Bueno, quintos, en el 96... Qué voz más bonita, coitó, man. Bueno, más tarde lo veremos. No quiero decir nada más. Muy buena voz, Coy. Bueno, finales de los 90, 99 y sextos. Me encantan estos aires celtas. Inés. Las mejores posiciones de Estonia. Y bueno el triunfo de Estonia con Everybody con el padar Dave Benton y 2XL. La verdad es que es un temazo. muy merecido, para mi parecer. Terceros en 2002, una canción que bueno, es que era para quedar tercera, esto es lo que se escuchaba en ese año, muy acertados. Sí, todo viene de vuelta. Los 80, los 90, los 2000. Bueno, y en 2004 me gustó muchísimo esta propuesta. Para mí. Y bueno, para Europa veo que un poquito también porque quedaron 11 a una posición de clasificarse. Esto era de mis, de mis favoritas, en el 2005. Pero es verdad que en el directo fallaron las voces de todas. O sea, no empastaron ninguna. Y bueno, aquí también está Laura, que la veremos más tarde. Esta canción me ha muchísimo, la defendió muy bien Sandra, y no estuvo en la final. Para mí merecía estar en la final, sin duda. Bueno, verle para dar... Si no recuerdo mal, es familiar de uno de los ganadores de Estonia en, en 2002. Y la verdad que me gustaba muchísimo esta canción también. Ella lo hizo muy bien. Bueno. Todo país tiene que tener una canción friki en el festival. Y Estonia tiene letras ver. Esto es como ver Serduch, que de Ucrania o Rodolfo Chicle 4 de España. Bueno, esto es fantástico, delicioso. Me encanta esta canción. ¡Todo! Con qué buen gusto está cantada, los instrumentos, todo. De lo mejor de Estonia. La canción me pareció raro, eh, que no estuviera en la final. La voz del chico, espectacular. Y a mí la canción me gustaba. El estilo... Bueno, y esta es de las favoritas de cualquier eurofan. Rockefeller Street de Keter Jani. Ella canta muy bien, los bailarines, bueno, la coreografía estaba muy bien montada. Me gustó mucho toda la puesta en escena. ¡Wow! Esto, esta es mi favorita sin duda. Cómo canta este hombre, Otplepland. Brutal. O sea, ¿cómo era la canción en estudio? a ah, cómo sonó en Eurovisión? Muy buena. Y Birgit, que también me gustó muchísimo. La realidad es que con Estonia me pasa como con muchos países. Me gusta cuando cantan en su idioma. Bueno, y esto... O sea, esta chica lo dio todo. Era Chanel de 2014. ¿Se estáis viendo? ¡Y no se clasificó! ¡What! ¡Tania! Esto no os lo perdonaré. ¿Mi canción favorita? No o sé, sea, estoy entre Kula y Goodbye to Yesterday. Es que esto fue... O sea, ¿cómo cantan los dos? Pero es que Lina fue... bueno, otro nivel. Espero verla pronto por Eurovisión de nuevo. No me llores, guapísima. Y esto para mí fue una sorpresa. Que quedase último. O sea, no es que no se clasificase, no. Es que quedó último. Coit Tome, representante que ya he dicho que vamos a volver a ver, el Aura en Sun Drive de 2005, una canción que para mí era un top 10, o sea, es preciosa la letra, me encanta, y lo hicieron muy bonito, a pesar del problema de micro a principio de, de la actuación, y bueno, y bueno. Es que no tengo palabras para esto. Ya he dicho que la otra era mi favorita y la otra, pero es que... Sale otra canción de Estonia y digo, wow, es que esto también es de mis favoritas. O sea, el nivel hecha y digo, wow. Víctor con Muy buena voz. Bueno, Oku Subiste en el año que se, que se canceló el festival. Pero bueno, en el año 2021 volvería a estar Oku Subiste en Eurovisión. Aquí lo tenemos con The Lucky One, donde no se clasificó, y es que para mí era mejor la de 2020. Él canta genial, pero la canción no, no era de todo mi de mis favoritas. Y bueno, Stefan, <ríe> muy buena canción, pero tu mejor amiga me dio un festival que no veas. ¡Qué gritos, madre mía, cuando te veía en el escenario! Me dejó sin tímpano. Hasta aquí Estonia en el Festival de Eurovisión Un país con muchas canciones de mis favoritas Que sigo escuchando como Goodbye to Yesterday Bueno, Elina Nechayeva mmm, Sensacional, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Y bueno, Stefan Por favor, cuando os traigáis a vuestros amigos a Eurovisión Ponerlos en una sala insonorizada Porque es que a esa chica le iba a dar algo en el corazón O sea, cómo gritaba, Dios mío o sea, brutal. Y cuando ya vi que le lanzabas besos hacia mí, yo, yo ¿what? Pero no eran para tu amiga. Yo no sabía que era tu amiga. Luego entendí todo, porque es que ya te digo, ella estaba para que se la llevase una ambulancia. Le iba a dar un patatús en el corazón. <risa> bueno, hasta aquí el paso de Estonia en el Festival de Eurovisión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darle like, suscribiros al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.